y no. eh, yo, yo, este, yo, me dormí, me dormí, me dormí con, con, con la boca abierta entonces eh, yo respiré una una polilla una, era grande así, así una polilla de 12 centímetros de ancho de las Alas, ¿entienden? Entonces, eh, yo estaba dormido y, y, y cuando me despierto me vino el, el ataque, ese que, viste, me faltaba el aire y llamé al doctor y, y, y que tiene, Digo, tengo problemas dice fps demasiado bajo establece la velocidad no sé en cuánto bueno entonces eh, eh, fui a la, urgen a la urgencia a la urgencia de la médico del médico verdad y allí el, el doctor eh, endos, endoscopista es un endoscopista me dice, Eduardito, me dice, Eduardito, dime una cosa tú. ¿Tú cómo dormís? Eh, yo dormí con la boca abierta, le digo. Pero no se duerme con la boca abierta, me dice. Eh, y te viene el asma. Es una polilla, me dice. ¿Cómo una polilla, le entonces fue, trajo un aparato, trajo un aparato y con el aparato me, me, me hizo una endoscopia y sacó, era grande como, como, como te puedo decir, la polilla, como, eh, como un, como un, así, ah, era, era como un tapaboca la polilla y estaba acá, acá. ¿Entiendes? Entonces, con una pinza, el doctor se llamaba otorrino laringólogo. Es eh, un doctor, el ufo, muy, bu muy bueno el doctor. Y me dice, Eduardito, dice, nunca más duerme más con la boca abierta, dice, por qué te puede entrar otro, otro, otro, otro animal, dice, otro bicho. Bueno, doctor, le digo yo, yo estaba cansado y me dormí, y le digo, entonces, por eso es que ahora se me pasó, porque no podía, tenía problemas con el aire, ¿entiendes? Una polilla, bueno. Ahora estoy bien, eh, estoy bien. Hace frío en Montevideo, hace frío, sí. En la cama acostado acá. Creo que hace menos de, de, de yo qué sé, pocos grados, hace pocos grados, eh. Nieve no, pero, pero está, va a estar frío esta noche. Bueno, hasta luego, un beso y un abrazo para todos mis queridos amigos de Facebook. Los quiero mucho y feliz fin de semana, chau chau, hasta luego, hasta luego, amigos míos, queridos, chau.